Pues ya listos para jugar contra los Seahawks, ¿no? Y a platicar un poquito, que me den sus impresiones. Cómo vieron contra los Packers, cómo vieron ese, ese juego, ¿no? Espero que no se hayan desmayado, yo estuve a, puso, a punto del colapso. Pero ahí platíquenme qué show, vamos a entrarle ya al juego. Vamos a jugarlo contra los Seahawks. Nos toca recibirlos en el Levi Stadium de Santa Clara, California. Eh, saludos a toda la banda de YouTube. No Bienvenidos a La Simulación. Francusi 911. Eh, Dice. Es aquí donde uno se puede desahogar con la derrota de nuestros adorados Niners. Es correcto, amigo. Ya se desahogaron un montón ahí en el canal, en el, en el podcast. ¿no? Ya, sacaron todos, ya sacamos todos nuestros traumas. Pero aquí podemos platicar más en vivo y a todo color. Vamos a darle. Vamos a darle porque los e hijos... No es quién no la hizo, sino quién nos la va a pagar, así que yo confío mucho en que los Niners hagan algo, porque pues no tenemos secundaria, <ríe> no tenemos corredores, Alan bueno, Sibon igual y, el ya Miche ya está. Dice, para mí Jimmy G demostró por qué no será el futuro, pero también por qué es el presente. Es que Jimmy G es uno de los corebacks más, más gitanos, decía mi padre de la NFL, te juega una media, un, un medio juego del nabo y luego te hace una ofensiva o dos que dices, no manches que tranza. Y si así jugara todo el juego sería otra, digo, sabemos que ningún coreback puede jugar todo el tiempo bien, ¿no? Ni Rogers por ahí falló un pase de solito Adams y la voló, ¿no? Entonces todos tienen sus errores, pero Jimmy ay, tiene unos altibajos que a veces sí es desesperante. Sin embargo, creo que si Shanahan le da más confianza. Porque entre que no le da más confianza y entre que no mete a Lance y Shanahan está ahí atascado en que pues no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver cómo le va Jimmy contra los Seahawks. Que seguramente le van a estar disparando y disparando y disparando con la pobre defensa que traen estos carnales. Porque son la peor defensa de la liga, déjenme que les diga, ¿eh? Frank Semana 1911. 4, Seahawks la peor defensa sí, sí. de la liga Ver a los corners que traemos esta temporada me hace pensar que estaríamos mejor con Witherspoon <risa> <risa> <risa> no, to... bajo no creo, no, no, no invoques sí, al diablo también pienso que todos se están guardando su mejor nivel para después de mitad de temporada Sí puede ser hermano, pero... Dice... Hola Pablo, ¿cómo estás? Saludos Carlos, otra vez nuevamente, por segunda ocasión, te saludo hermano No solo SF, sino todos los equipos Sí, todos los equipos, pero o sea, es, o sea, sí puede ser hermano, pero también hay que tener cuidado Porque entre que te andas guardando todo para media temporada... Pierdes un, dos juegos que luego te van a costar al final Entonces eso es lo que Eso es con lo que hay que tener mucho, mucho cuidado Y empiezan las acciones Ya estamos aquí en la simulación de canal 49 Estamos aquí en Twitch Y esto se está retransmitiendo Para, para Youtube Es a los hijos desde la yarda 29 de Russell Wilson, que es el único hombre que realmente me preocupa de los halcones marinos. Entre, bueno, Tyler Lockett y, y DK Metcalf, también agua, es que ese ataque aéreo. Digo, viendo lo que nos hizo Green Bay, ya no sé ni qué esperar lo que nos puede hacer Seattle. Sí me da un poquito de miedo, neta. Frankuti 911 dice... Nos ayudaron un montón los refs, qué vergüenza. Carlos Esquivel 340. De acuerdo, Frank. De acuerdo, Frank, Guti. Qué mal que estás tan lejos, mi Pablo. Me gustaría conocerte. Sí, hermano, pues mira, yo creo que el que está lejos eres tú. Porque estoy en la Ciudad de México. Si hablamos del centro del país. Pero pues ahí si sí sí hubieras hecho el esfuerzo por acercarte Pero no te preocupes vamos a, vamos a ver cómo le hacemos después De que nos vamos a conocer algún día Lo vamos a hacer Tengo pensado hacer algo en un futuro Ya más que pase bien la pandemia Porque se ando ciscadón Ahorita gente cercana mía se enfermó Entonces no, no le quiero jugar al vivo Está cañón Parece que ya y luego no Entonces mejor ya que todo pase Vamos a hacer algo, vas a ver que sí ¡Ah, no puede ser! ¿Vieron eso? <risa> ¿Vieron eso? Y le llegué con todo, ¿eh? le llegué con hitos. Dice, tenemos que hacer una fiesta Niner. Definitivamente, carnal. Vamos a hacer una fiesta Niner algún día. Ya veré, ya, ya que se pueda, vamos a tratar de convocar a todos los Niners que quieran caerle. Dice, tan mal los Seahawks que Septiembre y Wilson no está en conversación de MVP XD. Eso, eso, está cañón Carlos porque sí. 343, dice o también organizarnos para ver un partido con puro Nainer. Así es, carnal. Me gustaría organizar algo así bien choncho para que le caigan de todos lados, ¿no? Ya saben que los clubes de fans o, se pelean y se dividen. Pero pues yo como no pertenezco a ninguno, entonces pues convoco a todos y todos los que le quieran caer, se pondría chido. Y sí, sí, los Seahawks, este, pues sí Wilson no. Eh. Siempre tiene estos arranques meteóricos en la temporada y esta vez octavo coreback de la NFL semana 4. Entonces no, no, ahorita sí Wilson está un poco desaparecido. Sí. Sabía, sabía que le tenía que cargar No ha llegado mi coach, el perro Creo que anda enojado conmigo Se, se, se nos, se nos, se nos, este Vale el temperamento de repente, pero Ese perro, venga a coachar Me están moviendo bien el balón los Seahawks Espero que eso no pase el 25 que okay, ya me cansé de ver que la defensa nomás por el centro nada y el perímetro nada y todos nada mala decisión de Carson, se mete pero están en tercera y una a ver Vamos por la cabeza de Wilson. Francuti 911. Chiche, pero... Dice. Chiche. Ya están queriendo correr a Carroll Están mal los Seahawks. Es que Carlos lo de, de... 343. Dice. Viste que Ufanga inició una jugada con los Packers. Sí, lo de... Chiche. Lo de Carol. Ya ya ya lleva rato, eh, que, que como que le están perdiendo la fe, la directiva porque no da resultados, creo que ya se quedó, se estancó, no está innovando nada. Y, y básicamente el equipo de Seattle pues, no va a ningún lado. Y si sí, vi Ofanga, yo la verdad quisiera ver más a Ofanga, de repente Jimmy Ward me sigue haciendo cosas que no me gustan, que no me convencen. Alan Pion bajo 17. Ach. Dice No puedes hacer que se pueda bajar la calidad Aquí llovió y dejo todo pedorro El internet xd xd xd <ríe> No No mi Alan no se puede, acá también llovió eh De hecho está medio tronando el cielo Así que si se vuelve a ir la luz Ahí les encargo, si se va la señal no, no es mi culpa Este Está yendo la señal medio gacho Alan's Me arrastraron Dice F lo siento Alan, pero no se puede Y me dicen que <risa> Me pusieron ahí meta completada Un touchdown por tierra y no fui yo Me arrastraron los Seahawks Y eso no está chido Es que todavía ando desanimado Todavía ando como en shock con lo de Green Bay Pero ya me tengo que aplicar Estamos ¡Despertar! Dice Hola Pablo y banda, ¿cómo están? Empezaron hace mucho Vamos con la dosis Niner Gamer Francisco Contreras, ¿cómo estás hermano? La dosis Niner, ya estamos acá No, no tiene mucho, mira, nada más un cuarto Casi un cuarto Me acaban de anotar los Seahawks Vamos perdiendo Todavía no, no reacciono Del domingo Pero pues ya tengo que ponerme las filas porque Esto no está chido Tengo que jugar Concentrado Todavía sigo pensando en cómo le pudimos saber que no puede ser, que siempre nos pasa eso Ya shanahanearla, ya estoy harto de las shanahaneadas Yo en este caso pues fue de Meco Ryans Pero también Shanahan pues, es el head coach Tendría que haber ahí doble cobertura bajo 17 Davante Adams sí. o sea, Hay que quedarnos con lo bueno Se le pudo remontar a un contendiente Y no perdimos por paliza como Seattle. Eh, y fíjate que sí tienes toda la razón Alan Yo, yo pensé que yo por el, en algún momento pensé que nos iban a dar la arrastrada de nuestra vida. 316 dice... Yo también sigo golpeado, no he visto nada de NFL en YouTube ni nada. Ni siquiera has visto el podcast, Francisco. No, man, no lo puedo creer. Ese lo tienes que ver. <risa> este... Sí, pues hay que, hay que sacarlo lo rescatable. Yo estoy de acuerdo, pero es que estuvo cañón, man. Estuvo cañón, a mí sí me... Sí me choqueó esa onda. ¡A bien. De hecho, tengo que hacer cambios ahorita que me acuerdo porque... Tenemos otra vez un hospital, no sé si se acuerdan. <risa> ya no tenemos a Josh Norman. Frank ya tenemos 911. a Kevin Williams. Dice, a ver lo positivo, ¿qué clase de jugadores que es mi ídolo ese cabrón? Es correcto, hermano, Juszczyk. Yo por eso les he hablado tanto y tanto de Juszczyk, porque ese cuate es... Ah, manchen, está en otro nivel. Y, y, y, y si Shanahan lo involucrara un poco más, como lo involucró el domingo, más aparte de las armas que tiene, sin necesidad de, de, de no tener corredores, otra, otro gallo cantaría. Juszczyk in, in, in, involucrado Esquivel más en el juego 343. sería otra cosa. Dice... Yash Norman se espera que juegue el domingo. Fin 14-11-20. ¡Ojalá! Dice, ¿Qué opinas del nuevo CB que firmaron? Alan bajo 17. Del montón, mano! Dice... ¿Crees que los Seahawks se hundan más? Esta semana versus SF y la siguiente contra Rams. F. Contreras 316. Dice... Solo el podcast tuyo, hermano. Pero nada de otros canales donde seguro nos pegan duro y que somos de mentira y bla bla bla. Francuti 911. Dice un FB que juega como receptor está adelantado a su época eh, a ver, vámonos, vámonos poco a poco eh, ya lo dice Jack Josh Norman se espera que juegue ojalá pudiera porque pues si sí salió con un trancasasazo en el pecho para evitar el touchdown mis respetos ojalá si sí esté listo eh, ¿qué opinas del nuevo que de pues yo creo que es un practice squad que pues no, no creo que aporte nada Sherman ya firmó con tampa y eso sí me dio como cosita porque necesitábamos ahí alguien con experiencia. ¿Crees que los hijos se hundan más esta semana? Esta semana es, es, es importante porque son divisionales. Los Rams van contra Arizona y, y, y San Francisco Seattle. Entonces ahí los que ganen, pues se pueden empezar a pelear un poco la división. De hecho, nos convendría que Arizona le gane a los Rams porque yo más duros a los Rams. Que inclusive el que pierda nos ayuda. Pero si sí hay que ganarle a Seattle, el día de Seattle lo pueden vender al hoyo una derrota. van a salir a jugar con todo. Solo el podcast, qué bueno, sí, porque luego nada más están tirando calabaza en todos lados. Un fallback que juega como receptor, está adelantado a su época, definitivamente, carnal. Definitivamente, lo de Juszczyk que es, es de otro planeta. Y, y ya no sé ni cómo eh, describirlo, pero sí. Jason Barrett no está, ni a Manuel Mosley. Que diga, vamos a meter ahí a Manuel Mosley. Y el otro esquinero, los esquineros Mosley y... Aquí ni siquiera... Todavía está Clinton Dix. No me han actualizado el roster. Y eso que tengo el, la más reciente. En fin. Vamos a meter a... ¿Dónde está? De Modrill de Modre Illinois. Fin 14, 11, 20. Como el 2. Está. Dice que incluso lo usan como corredor. Es que lo usan como corredor. Lo usan como fullback. Lo usan como ala cerrada. Lo usan como receptor. O sea, lo de Just Check es, es, es bestial porque es un todólogo. Ese hombre ya está en los Frank cambios. 911. Dice. Fui al único al que lo hicieron enojar las declaraciones de ser manoy. Eps que, ¿qué dijo? 316. Cuéntame, ¿qué dijo? Dice. Kittel está en duda. Kinlap también como siempre. Alans-17. Dice. Yo en la quiniela pondré a Seattle porque las últimas semanas los puse y perdieron ojalá esta semana también xdxd. XD. Primero, este, cuéntame qué dijo Sherman, qué declaraciones fueron las que te molestaron, hermano, porque yo nada más vi que pues, prefería tomar la oportunidad de Tampa, pero que sí lo habían buscado mucho Seattle y San Francisco. Eh, Kirel está en duda, no, lo de Kirel es una lesión leve, pero dicen que va a estar val va día a día, pero sí va a jugar. Kinlow, ya yo no voy a hablar de Kinlow porque luego se enojan los Kinlow Lovers. Pero pues si juega o no, realmente creo que tampoco hace mucha diferencia. Yo en la quiniela podría ser porque... La... <risa> todo lo que todo lo que se pueda para que... Para que pierdan los... Los hijos, hermano. Todos los rituales que se puedan. ¡No llegué! ¡No llegué! Me la voy a jugar. Shanahan pateó en cuarta y una en el medio campo. Y eso no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer, de verdad. Una mente como la de Shanahan patear... En cuarta y una en medio campo con el juego como estaba, Francuti 911. Dice. Dijo que Tampa era su mejor opción y que Bra personalmente con el no podía dejar pasar jugar con él. Pues es que mira, hermano, si lo ves si lo ves fríamente, nos vamos, nos vamos, nos vamos, vamos, corre. Ah, si lo ves fríamente, pues también San Francisco lo pudo tomar y no lo tomó. Decidieron, se decidieron por Josh Norman, ¿no? Entonces pues yo creo que él dijo, ah, pues si no me quieren, no me quisieron 17. como primera opción. Dice, adiós. Jajaja ja, ja, que sí, y después dijo que se arrepentía. F. Contreras 316. Dice. Pablo, ¿por cual corner tuvo harías un trade? Para reforzar nuestra secundaria. Híjole, amigos es que es, es bien complicado ese tema Porque de entrada no tenemos draft O sea, para, draftear, para hacer un trade por un buen esquinero No tenemos draft, nada Entonces, este... Bien um, Entonces, pues, no tenemos que dar en el draft por un esquinero elite un segundón, pues no sé <ríe> Tendría que ver que está disponible Pero según yo ya no hay mucho ah, Las panteras creo que se llevaron uno muy bueno No sé quién se llevó uno muy bueno Y jugadores, pues ahí está cañón ¿A quién sueltas? No, porque te van a pedir Te van a pedir ¿Qué te gusta? Un juice check Te van a pedir un kill Te van a pedir un Warner, pues que vas a soltar por un esquinero. Y luego, pa' como estamos, se nos lastima y adiós todo. Entonces, y aparte, Transcuse viendo la, la directiva de los Niners, no creo y que dice, haga nada, eh. Sherman va a regresar a mi lista negra. Ya lo había perdonado. <risa> ya, lo, ya, ya lo habías perdonado. Corre, Garopolo, corre. Touchdown. Sí Sherman va a tener que volver, volver a la lista negra. Y si es que nos encontramos en Playoffs, no les cuento porque me voy a volver a odiar con todo, con, con todo el odio de mi corazón al señor Sherman. Si se le ocurre enfrentarnos en Playoffs. Ay, no quiero ver eso, neta. Pero a mí, fíjense, se me hace bien extraño porque lo que hizo Sherman o ameritaría sea, una sanción de la NFL. Mínimo que lo suspendieran unos juegos y parece que no le van a hacer nada. Carlos no sé si que va a, jugar a los 343. Dice, soy el único que cree que que Jimmy es más maddevel. <risa> <risa> bienvenido, bienvenido Armando 2537 a la familia, bienvenido. Ramputi 911. Dice, Los Jaguares EJ Henderson excelente corner porque no hicimos nosotros ese trade. Ese es al que me refería, CJ Henderson, no sé por qué no. No sé por qué, es que, híjole, la directiva de San Francisco luego es muy pasiva. Yo también veo a, a, a Carlos, yo también veo a Garoppolo por lo más movible. Eh. O sea, inclusive te das cuenta, ya está jugando incluso sin la rodillera. Tiene más confianza, ya se mueve más. Se me sigue poniendo muy nervioso de repente. Pero pues con el guardia derecho que tenemos, cualquiera se pone nervioso. Sí, um, Henderson se nos fue, yo creo que era de lo último... Chido que había como disponible, yo la neta ya lo veo bien complicado. Ahorita un esquinero, ¡Ah! ojalá Norman regrese ya. Nos hace un paro, ¿no? oh, se le cayó, se le cayó, se le cayó. Este Emanuel modley no lo hace mal, pero no es el hit, lo quemaron, y hizo una interferencia horrenda. El ¿no? Pues ya se vio que es bueno el chavo, pero todavía le falta un tramote por caminar. Y nuestros profundos perdidos. Guardi y Tart. Horribles. Alans-bajo 17. Dice. Brunskill se guarda sus energías para enfrentar a Donald. Pues entonces que lo metan hasta que juguemos con, con los Rams. Porque si no, la neta no está ayudando mucho. ¿Dónde no llegó? ¡Sí, señor! Ganarizona Arizona le está ganando a Los Ángeles. Será los Esquivel 343, dice. Donald es el hijo de Brunskill. Ojalá hermano, porque este año vamos a desear que se aplique contra los Rams. Los Rams están jugando bien cañón. Y de repente yo no me explico cómo hay equipos que hacen movimientos como el Tampa, ¿no? Ya con todo el talento que tiene, todas se traen a Sherman. Creo que eso es querer ganar. De repente San Francisco sí se me, me duermen, se, se, se me aplacan, no se me... Seguiré sé. soñando con Gilmore. En el juego pasado mandaron a Lenora al matadero. Contreras, F. Contreras, 316. Dice. Yo estoy enojado y con ardor anal, pero no rasgo vestiduras, creo que fue una mala noche del Pass Rus. Y si no fuera a Ryers le dábamos la voltereta. <ríe> sí, mira, yo, yo creo que. ¿se Seguirá siendo con Gilmore. Sí, lo de Gilmore. Pues, no cuesta nada soñar, ¿no? Pero vendimos mucho por Lance, está cañón que llegue Gilmore. Los patriotas mínimo van a pedir este. Pues algo. Los Patriotas van a pedir rondas del draft. Dos, una primera, o dos primeras de diferentes drafts no tenemos. Pero seguiremos soñando. Yo estoy dejado con ardor. pero no me rasgo las vestiduras. Creo que fue una mala noche del Pass Rush. Es que imagínense. Enfrentamos una línea of ofensiva de Tampa, de, de Green Bay, parchada y... No pudimos, al bobosa. Nadie llegaba. Digo, Roger se deshacía del balón súper rápido. Y es que ahí también la, la secundaria, pues ni al caso, no perdida. ¡Vámonos! Sí, bien. 343. Dice, yo también creo que el pass-through solo Armstead hizo una captura. Sí, solo Armstead y la verdad es que fuera de esa captura Armstead se llevó una tacleada. Una mísera tacleada en todo el partido. O sea, Neta, A cañón. Así no se sé. puede, me cae. Alan's bajo 17. Dice. Yo me salí de los grupos de cuadragésimo noveno S. Dijeron tantas mamadas que de plano no sé ni qué pensar de esa gente XDXD. XD. Mira, yo no tengo nada en contra de, la, de, la, de que la gente opine, pero a veces opinan como... Frankuti si 911. Si. Dice... Ah. Ayer soltó los pases en 2-3 segundos, su juego fue perfecto y así tiraba profundo. De hecho sí, hermano, creo, creo que ese es un punto bien importante. Rogers jugó perfecto y entonces nos damos cuenta que para ganarle a San Pancho le tienes que jugar así Tienes que tener un callback Que le juegue así no Se usa nada de ganar 37 segundos de ir 3-0 37 segundos de ir 3-0 <coughs> ¿Y no pasó? ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! Primero y 10 ¡Ah! ¡Tiempo! Se me está acabando No me avisan Gold Niners Carlos Esquivel Saben que los que son aquí este, Que se unieron Los que ya están suscritos pueden utilizar el emoticono Por ahí voy a empezar a subir otros más Este Saben que ahí están ya las donaciones Quien quiera aportar para la causa Para que este canal siga avanzando También bienvenido Ah, bien Bien F. Contreras 316 Dice y solo hay un Rogers, por eso no estoy con depresión. Es correcto amigo. Sí, yo creo que para que esta defensa de San Francisco sea maniatada de esa manera como fue eh, necesitamos enfrentar a, a un Rogers porque Rogers está en otro Frank mundo Hutt, la 911. Dice no hay paz Rus que le llegue al QV en dos segundos aún ¡Touchdown! así Bosa hizo lo que pudo lo que no entiendo es lo de Adams eso, sí, el pass rush hizo lo que pudo, ¿no? Hasta donde pudo. 2.2 segundos de I, que fue más o menos el promedio de, de Rogers. ¿Quién le llega a nadie le va a llegar? Como dices, bien dicho. Frank Uti, Frank Uti 9-11, sí. Querido amigo, en 2.3 segundos a ningún coreback le puedes llegar, es imposible. Y luego con el perímetro que tenemos, pues menos. Cuando le ibas a llegar, tiraba los pases largos, quemaba horrible a nuestro, a nuestro perímetro o había interferencia. Pues, pues no había manera. Dos touchdowns por tierra de Garópolo, ¿eh? Ahí les encargo. ¡Muere! ¡Rinlow! Alan's guión bajo 17 Dice Joaquín Lluvia XD <risa> No te deja ver, carnal Este... Ah, pues, que te digo y aquí no, eh, no está lloviendo nomás, nomás está tronando el cielo, ya, ya se cayó el cielo hace rato, pero ahorita no está lloviendo. Eh, cuéntenme, cuéntenme. Los pues que andan todavía por ahí, yo creo que andan todos. Cuéntenme. ¿Cómo ven el juego contra Seattle? así, la neta? ¿Sí creen que vayamos a ganar? ¿No creen que vayamos a ganar? ¿Qué necesitamos para ganar? Ah, ¿Cuál es la clave para detener a Wilson? Platiquen ustedes, me gustaría leer sus opiniones. Ken Madden, Arizona le está ganando Rams 911. Dice, Los Seahawks creen que siempre que nos van a ganar, como deseo hundirlos de una vez. Fin 14-11-20. Dice, creo que nos pueden quemar bien feo la secundaria otra vez. Fin 14-11-20. Dice, que espero y no pase. F. Contreras, 316. Dice, lo que sí. Me preocupa es que si los 17 juegos serán de infarto, no sé si aguantaré toda la temporada. Bueno. Pues a ver, los Seahawks creen que siempre que nos van a ganar. Como si siempre, siempre nos... Y es que siempre nos hacen, nos vuelven un dolor de cabeza los Seahawks, siempre. Creo que nos pueden quemar mi hijo la secundaria otra vez, de acuerdo, creo que ahí va a estar el, todo el show. Espero y no pase yo tampoco, eh, ex finir. Lo que sí me preocupa es que si los diste sí, los en juegos sí, parece que van a ser de infarto, 14, hermano. 11, 20. Ah. Dice, los Seahawks vayan como vayan, siempre dan pelea. Es, eso es lo que le digo yo a mi sobrino, no, ya les había platicado. House Divided, tengo un sobrino que le va a los Seahawks. Y es lo que yo le decía, porque él me decía, no, los Niners nos van a aplastar. Le dije, no creo. Así aplastar, no creo. bajo z 20 Dice, es una moneda al aire. Las dos defensivas no son buenas. Yo creo que va a ser guerra de pases. Bueno, la onda es esa. Eh, van a dar mucha pelea. Yo creo que sí nos van a dar mucha pelea los Seahawks. Va a ser cerrado otra vez, como han sido todos los juegos. Moneda al aire, sí. La defensa que más se rifa es la que va a sacar el juego. Se viene Yuchek. Ese es eh, Dark Suga. Dice. Yo creo que. Hay una tendencia donde los Seahawks nos ganan en cada y nosotros ganamos en Seattle. ¿Sí? Eh, Las Vegas. Dice. Hola. Tecat, ¿cómo estás? Bienvenido, carnal. Bienvenido aquí a, a Twitch, a la transmisión. Ya estamos en el tercer cuarto, bienvenido. Los hijos, como si, vayan, como vayan, siempre nos van a, Sí, los hijos son... Ah, los hijos siempre son a... Ah, ese dolor de cabeza. Eh. Hay una tendencia donde los hijos nos ganan en casa y nosotros ganamos en Seattle, pues sí. Pero la, la temporada pasada nos ganaron los dos. Ahí te encargo. Entonces, este... A ver qué tal nos va. Yo tengo fe, pero Wilson es Wilson. Así como dije, Rogers es Rogers. Con Wilson no se juega. Frank y si a Wilson 918. no le metemos presión. Dice. Tras Hermen fue bien triste verlo jugar. Es malísimo. Michelle será el RB de esta generación. Ojalá no. bajo 17 Dice. El Super Bowl de Seattle es cuando enfrenta a SF. Bien pues pareciera amigo, mira Tracermon, pues es que es eso Tracermon es un corredor que trajeron Para ganar las 2-3 yardas como la que ganó Para anotar, pero no va a ser El corredor de, de batalla O sea, no es el corredor que nos va a Corre, corre, bloquea ah, No es el corredor Que nos va a, pues a, a Arrastrar 15-20 yardas como Monster ¿No? Eh, el Super Bowl de Seattle sí. Ustedes es que creo que el Super Bowl de Seattle al menos de Arizona, 14, 11, 20. se enfrentar a los Niners. Dice, igual que el de los empacadores que en su festejo parecía que hubieran ganado el Super Bowl. Sí, estaban muy emocionaditos, ¿no? Muy emocionadillos los... ¡Eh, ¡Que pase, bien! muy emocionaditos los, los Packers y sus aficionados, como si hubieran ganado el Super Bowl, de acuerdo pero pues bueno tal vez nosotros hubiéramos estado igual ante un juego tan cerrado puede ser ah sí, estaba cerrada, no, no tuve que haberla sacado Recuerden que ahí está el reto Mustard en ya que se, junta, se juntan 1500 monedas. Me aviento el reto Monsters. Es un juego que va a aventar solamente corriendo el balón. Touchdown. Touchdown. Tracer. Hablando mal de Sermon y anota. <risa> Siempre pasa. Um, las moneditas recuerden que se las da a Twitch. Solamente por ver mis transmisiones, transmisiones. Y son gratuitas. Gratis. Y no me dan nada solamente para jugar. Sí, la verdad que sí, ya. Pero a mí me gustaría ya más que Shanahan lo empezara. Si lo va a utilizar, lo utilice más en todas las zonas del campo. Y aquel juego de pretemporada donde los estuvo cambiando, estuvo bien chino ¿Crees que esta semana podamos regresar al juego terrestre? Pues si está el Mitchell, podría ser. Si regresa el Mitchell, que parece que sí, podría ser que San Francisco vuelva a tener algo de ataque terrestre. ...porque pues obviamente no va a haber relevo, ¿no? Trey Sermon no es quien lo va a relevar... Ya Michael Hastings, no sé, hasta semana 8 creo que va a regresar... ...yo, les, les repito, había yo leído... ...recién que se operó Jeff Wilson... ...que en la, se, se esperaba que la semana 4 ya estuviera de regreso... ...pero pues no he escuchado nada, supongo que no va a estar... ...ojalá, si estuviera Wilson y, y, y Mitchell... ...pues yo creo que sí podríamos tener ataque terrestre, pero... ...así como veo las cosas... Van a volver a poner a Juschek de corredor. Y no está tan chido eso. No. Pressing... Francuti 911 dice: si yo también escuché que Wilson está cerca de regresar. Ojalá regresara Francuti porque ese cuate sí a mí aparte que me gusta cómo juega, pues otro monster. Este, un para y Nada más que no se lastime porque también es bien de cristal el señor Jeff Wilson ¿no? Cada dos juegos se lastima lastiman dos. Ahí te encargo Este es al que no sé quién va a cubrir uno a uno Al, al señor Dickay Metcalf Dickay Metcalf es un monstruote Que la neta sí da miedo bien, ahí está para eso es para lo que tiene que servir King y no lo veo. No lo veo haciendo nada. Es lo que se espera. Se acabó el tercer cuarto, 21 a 7. Son 14 puntos, pero los es hijos Contreras se están 316. moviendo. Dice. Deberían retomar Simba Webster. Pero es que creo que ese ya lo agarraron los. los, los... Osos, ¿no? Sí, fueron los osos, creo que sí Yo no creo que lo vayan a agarrar Dark Sugar. Dice Serme no es un mal jugador en el college, Fue pues muy bueno y prácticamente el ataque De Ohio Tengo fe en que solo le falta ritmo Ojalá, amigo Lo que pasa es que no tiene la aceleración De, de, de otros, este De otros corredores No digo que sea malo, pero El sistema de... ¡Ah! No puede ser Ya lo tenía el sistema de los de los Niners necesita corebacks mucho más elusivos, más rápidos para explotar el hueco. Y Sermon tiene un paso menos. Y eso es lo que lo pone en desventaja en comparación con. Con. Con. Con. Con Wilson, con Mitchell, con. Tasty. Ah. Cuando los hijos Y cuando Wilson empieza a hacer esto en la vida real Es cuando a mí me salen canas De todos los colores, así ya, de veras Y yo espero que este domingo No lo vaya a hacer porque me va a dar No sé qué ¿Y ahora qué? Pega pegar core ¿cuándo a decir? Eh. F. Contreras 316 Dice Sermen es corredor de zona roja es correcto, amigo. Sermon es para ganar esas yardas complicadas. ¿A dónde, Bosa? Y tenemos que fajar en zona roja. Francuti 900 ¡Páralo, páralo! Dice. <ríe> la pregunta es quién va a cubrir a Metcalf y quién a Lakit. Esa es la gran pregunta, Francuti. Esa es la pregunta de los 61 mil millones de dólares. ¿Quién demonios va a cubrir a Metcalf? Y y a. Y a, a Loquet. Sobre todo si nuestro Pass Rush no funciona. Si le seguimos, si le damos tiempo a Wilson, Wilson también se deshace del balón muy rápido. Y aparte, puede alargar las jugadas. Todos no les cuento, eso va a estar de pesadilla. Y luego, que San Francisco se tarda en carburar dos cuartos para empezar a hacer las cosas. Sí está peligrosa el asunto, o sea, sí me tiene preocupado el juego de Seattle porque. Perder no nos mete al hoyo pero nos complica mucho la existencia sobre todo porque luego sigue Arizona y luego el bye y uh, yo creo que Garopolo. F Contreras 316 dice <risa> arroba francuti 911 lo cubrirán nuestras oraciones y Jebus, Jebus o Jesús <risa> o Belzebu. <risa> ¿Quién, quién, ¿Quién lo va a cubrir? Pues sí, nuestras oraciones, amigo. Creo que sí, no va a haber de otra. Vamos Carlos a tener Esquivel que Vender todas las veladoras para Dice, que. Pablo, ¿tú qué opinas? Este juego va a ser un juego de opciones. <coughs> sí, Darcy. yo creo que la, las defensas no van a Dice, hacer mucho. Había un rumor de que Kail va a utilizar más alance en el partido. Pues mira, yo pensé que lo iba a hacer contra Green Bay y no lo hizo. Primero. Este juego va a ser un juego de, ofensi de, de ofensiva Sí, y las defensas Bueno, la de Seattle es la peor de la liga Y San Francisco, la verdad, como está Pues bajó, era la 9 La semana pasada, esta semana ya es la 16 Entonces, pues así se va a ir cayendo Si no si no hacemos nada, ya se me lastimó otro Este, creo que es Kinlow Ah, qué raro Kyle va a utilizar más a Lance Pues yo contra Green Bay Pensé que lo iba a hacer, creo que Seattle es una buena oportunidad Para intentarlo ¿No? no Mitchell. ¿Y ahora este quién es? Mitchell, ya le pusieron el 34 Ahí está la ventana, bien con ello Ahí era el pase ¿Quién fue? Sermonados a Kenardo Ya, si se va a tronar que se truene bien Bien Eso es por la Le seguimos ganando al reloj Seguimos moviendo las cadenas Ya completó otra meta 503 Yardas por tierra De 500 Dice Juego de ofensivas, pero entre la DSF y Seattle, ¿Cuál es mejor? Frankuti 911 Uy, mano, está... Dice Trent Williams es una mole Yo creo que es el jugador más dominante de la NFL en bloqueos Ah, ¿cuál es la mejor? Híjole, pues yo creo que nada más por Wilson es mejor la de... Nada más por Wilson es mejor la ofensiva de desear al amigo. Yo así lo veo. Trent Williams es, un, es una... Sí, es, es, es, es, al que se le pone enfrente lo deshace. En la anotación de... En la anotación de Trey Lance yo no hubiera querido ser el defensivo. O sea, le hizo un póster ahí lo mandó por... Parecía muñequito de trapo. ¿no? O sea, lo que hace... Lo que hace Trent Williams es... Es bestial, es, es, no sé cómo con tanto pues, peso se puede mover tan rápido. Es, es increíble lo de Trent Williams. Y realmente vale lo que, lo que le pagan. Ya nada estoy haciendo que se quemen sus tiempos fuera. Ya los tenemos Y Juchek, bien Si sabían que es de mis favoritos De hecho, les voy a confesar Que mi jersey, el que me trajeron este año De, de, de Fred Warner Fue de Fred Warner porque no salió el de Juszczyk Cuando yo lo ordené No estaba con el parche del 75 aniversario Y tuve que pedir el de, el de Warner Que no es que me desagrade Pero yo quería el de Kyle Juszczyk les voy a ser bien honesto. Yo soy muy fan de Kyle Juszczyk. Sigo pensando que es el eje de la ofensiva de los Niners. Y se vio el domingo pasado. Juszczyk es una bestia. Jala, jala, jala, jala. Primer gol. Arrastrando a los hijos. Ahí nomás. Ojalá que así pase el domingo. Ojalá. Y lo que me preocupa no es, pongan ustedes que ganemos, o si ganamos cerrado, no voy a estar tan feliz. A mí me encantaría ver a que San Francisco demoliera a los Seahawks para, como que regresara a mi, mi, mi esa alegría que tenía yo y esa esperanza de ver un, un, una maquinaria este, este año. 911 dice. Así como hay un club de Garopolo, yo voy ¿Eh? a abrir ¿Cómo? el club de pues yo me uno, amigo. Si lo abres, yo me uno. Mira, ahí está. Yuschek. Y la misma con la que anotó el, el domingo, ¿eh? Fuera adentro. Una, una, una trayectoria Texas. Y ahí está. Touch. Arrastrando como arrastra. A los de los Packers. Dice, yo entro al club. Ahí está, mira, ya somos tres. Acá la Tecat. Frank Cuti y yo. Ya, ya. Hacemos el club de fans de Kyle Yuschek. Oficial en México. Sin broncas, ¿eh? Broncas. Carlos Esquivel 343. Ahí Dice, está otro más. Yo también. Ahí está Dark otro. Suga. Dark Suga también. Dice, Carlitos ¿y Dark Suga. ahí está eso, somos ve. Ya inaugura lo Francuti, ya, lo oficial, haz, haz la página de Facebook y todo. Y pon Club 40, Club Kyle Yuschek México. Igual y hasta hasta hacemos mucho ruido y le llega al señor Yuis, ¿no? Estaría chido. Yo sí soy muy muy fan de Kyle check Hasta ahí. Ya tenemos el juego. ¿Cuál sigue? ¿Contra quién me voy a rifar? ¿Qué quieren que haga? ¿Algún juego que tengan sugerido ¿Quieren que juegue en línea? ¿Quieren que juegue el 21 con leyendas? ¿A ¿Alguien me quiere retar? Dice. Vieron sus declaraciones en la semana en las que la afición lo criticó por el TD y no haberse dejado caer en la yarda 1. Eso, bien chido lo que dijo, dijo... Hay muchas jugadas de las que yo me he arrepentido Pero esa no fue una de ellas Uno lo que quiere es anotar Nuestro trabajo es anotar como ofensiva Carlos No, bá básicamente dijo, No fue tres. nuestro Tu, tu, tu, tu room de la defensa Va Va, va Carrito Nos vamos en línea ahorita Bueno, vamos a, vamos a hacer encuesta ahorita Voy a poner dos opciones Línea o leyendas A ver por qué votan Frankucci911 dice: Esa ah. Arte. <coughs> Así es, Frankucci, sí, sí vi la declaración. Y la neta es que es la neta. O sea, no vas a, no vas a estar pensando ay Ojalá no le anoten a mi defensiva. Por eso, Macau, pues, tú anotas, tú ganas el juego. Y la defensiva también tiene que jugar y tiene que hacer lo suyo, ¿no? Pero, ¡ay! Pero ya está, por eso culpan a Garópolo, ¿no? Hay que meterlo de safety o hay que meterlo de linebacker. Porque, <ríe> Está cañón. Vamos ¡Ah, a hacer encuesta. Anta. F. Contreras 316. Dice. En línea. Dark Sugar. Dice. Que tiene de bueno en leyendas. No lo he jugado. La so 26 sure sure 2688. Hacer rápida. Dice. Yo voto por en línea. Francuti 911. Ahí está la encuesta. Dice, a ver cómo te encuentro en el Madden. Y les mando... Un abrazote a todos los de YouTube Ya saben que todavía no me voy en Twitch Aquí nos seguimos, pero despido la, la simulación en YouTube Señores, ganamos, Esperemos que así sea el domingo Vamos a apoyar con todo a los Niners, hay que ganarle a los Seahawks Para recuperar la confianza y el buen humor Despido la transmisión En, en, en YouTube Go Niners